Ya estamos con la senadora Jimena Rincón Vamos a hablar de varios temas Los mínimos comunes La propuesta de la oposición Bueno, y este tema que está en la agenda Senadora, ¿cómo está usted? Bien Julio no estar aquí yo en Linares Mucho, mucho frío Ahí se le escucha un poquito Se le iba, pero ahora la, la escucho mejor ¿El, ¿El Linares me dijo? El Linares, sí El Linares, allá estamos con Jimena Rincón, eh, senadora, eh, precandidata presidencial eh, de la democracia cristiana, ganó ganó sus primarias internas del partido y estamos eh, listos para conversar con ella de la actualidad política, pero también de este tema, eh, senadora, de esta intervención de la presidenta de la AFP, ¿Qué, ¿qué le ha parecido todo esto? Mira, lamentable la intervención, porque si ya hubiese conocido... O, o a lo mejor hubiese entendido el sentido de los promedios de Nicanor Parra no hubiese ocupado a Nicanor como ejemplo creo que ha sido un pésimo pésimo ejemplo ¿Y qué opina lo que ella dice de esto de seguir trabajando? Que esa es la realidad de nuestro país eh, muchas personas no se jubilan a los 60 en el caso de las mujeres 65 en el caso de los hombres porque la pensión eh, tal como se calcula hoy día más las características propias del sistema hacen que las pensiones sean absolutamente miserables. Y eso es algo que lamentablemente no se ha logrado comprender y siempre se empiezan a eh, eh, señalar como excusa las lagunas, el que el 10% es insuficiente, el que el empleador no pone la plata, eh, en fin. Y, y compartiendo que una parte de, de eso tiene que ver con el monto de la pensión hay otra, y que lo hemos conversado contigo, más de una vez voy a seguir, seguir insistiéndolo, se lo dije el otro día a la presidenta de la asociación de ST en una reunión que tuvimos, y que comuniqué a todos y a todos a través de las redes sociales, que mientras sigan eh, ocupando factor de ajuste, eh, tasa y interés técnico del retiro programado como lo hacen, y eh, la tabla de mortalidad eh, tal como está, las pensiones eh, van a seguir siendo miserables. Y si además no se niega todo el mundo o una parte, a entender que hay que hacer una reforma para que tengamos un sistema tripartito, mixto, solidario la verdad es que es bien difícil mejorar eh, o establecer un sistema de seguridad social que le ayude a hombres y mujeres y tenemos los relatos que escuchaba atentamente y que tú leías de hombres y mujeres que tienen que seguir trabajando que han trabajado toda su vida y que al final tienen una pensión que simplemente eh, es una vergüenza eh, Fíjese que Genera mucha conversación, mucha discusión esto porque, claro, habla el, habla del tema de seguir trabajando y también habla otro abre otro tema de debate, ¿no? Hoy día he escuchado a algunos especialistas de las expectativas de vida entre eh, las comunas más vulnerables, las más ricas y, rica y las más pobres. Claro que sí. Eh, en las mujeres llega a ser de 18 años. Entonces también aquí hay una conversación bien amplia que dan, ¿no? Y, y creo que es importante que se transparenten las conversaciones eh, que se pongan los datos encima de la mesa porque muchas veces y tú lo tienes que haber escuchado Julio César muchas veces, se dice no, eso es imposible, no, eso está mal no, eso es una burla y la verdad es que hay, discutir así las cosas hace imposible avanzar yo creo que aquí hay que poner los números encima de la mesa, hay que transparentarlo porque de otra manera seguimos con un sistema absolutamente eh, inequitativo que eh, hace que las platas queden dentro del mercado de, de capitales, dentro del mercado de valores y no llegue a sus dueños que son los trabajadores Patricio Basso lo ha dicho ya muchas veces eh, lo invitaron de hecho a la comisión que formó eh, Alejandra Cox tuvimos una reunión el día lunes en la que hablamos de este tema eh, pero eh, yo no sé si van a estar dispuestos efectivamente a discutir con números encima de la mesa porque tal como están las cosas hoy día la persona se muere a los 85, 86 años, esa es la realidad en Chile, y eh, solo ocupa el 30% de lo que había ahorrado para su vejez y se condena con eso a que esa persona que trabajó, que ahorró, eh, no ocupe su plata con mejores pensiones, pero además se condena a las personas que viven con él, a su señora, a su marido, a sus eh, hijos, a que tengan una pensión miserable. ¿Para qué? Para dejar una herencia. Eh, ese no es el sentido de las pensiones en ninguna parte del mundo. Senadora, ¿qué están los mínimos comunes? ¿Cómo va la situación? Si va a haber una semana, ya van 12 días. Bueno, nosotros entre, tuvimos, a ver, primero contar, eh, Julio César, yo creo que la presidencia del Senado hace un esfuerzo bien grande por transparentar, por abrir, por mostrar, por invitar, y nosotros hemos eh, trabajado en esa línea. La Comisión de Hacienda la semana pasada trabajó toda la semana, tuvimos... Eh, sesiones con la Fundación Sol la Fundación para la Superación de la Pobreza con la CUT, con expertos como Heidi Berner y Luis Díaz eh, revisamos las distintas propuestas que habían en materia de renta básica universal de emergencia y además eh, el lunes y martes de esta semana trabajamos en el tema financiamiento estuvimos trabajando ayer desde las dos y media de la tarde hasta las 7 de la tarde aproximadamente, de ahí los equipos técnicos procesaron toda la información hoy día se terminó de ajustar se le entregó al presidente de la República la, la respuesta de los mínimos desde el punto de vista de la renta básica universal de emergencia, desde el punto de vista de las ayudas y eh, medidas para las pymes, desde el punto de vista del de fortalecimiento de medidas sanitarias y el financiamiento para todo esto. Eh, y ahora depende del gobierno. Eh, una semana y dos días para haber trabajado esto con participación además de la sociedad civil, de la ciudadanía, el día sábado, una jornada que partió a las 9 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. Creo que es un trabajo eh, no solo bien hecho, sino que transparentemente hecho y eh, con participación de los distintos actores. Bueno, eh, la gente está esperando, se habla de montos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está resolviendo esto de los montos, senadora? Mira, eh, en materia de montos, lo que nosotros eh, vimos es que se necesitaba eh, claramente llegar a las familias. De nuestro país con un, eh, una renta básica universal de emergencia para, esta, para estas situaciones que fuera de 600 mil pesos para un hogar de cuatro personas. Esto es superior a la mayoría de las propuestas de renta básica y está en la línea con, de hecho, con lo que habíamos puesto con la, con la candidata Paula Narváez. Eh, se acordó poner como base la línea de la pobreza: 173 mil pesos, ha aumentado en un 30% como mínimo, ¿vale? es decir, pasar de 173 mil pesos a 229 mil pesos para hogares de una persona y 600 mil pesos para hogares de cuatro personas, decreciendo escalonadamente según la cantidad de integrantes del hogar es universal eh, el acceso propone cubrir el 100% de los hogares que están en el registro social de hogares, son 6,7 millones aproximadamente de hogares y facilitar eh, nuevos ingresos eh, al registro social de hogares eh, de aquellas personas que no estén en él ...a través de trabajo con los municipios, con fundaciones... ...de tal manera que nadie quede fuera de poder tener un beneficio... ...cuándo, se le dice que no puede salir a trabajar... ...que tiene que hacer medidas de cuarentena, de confinamiento... ...y por lo tanto necesita ingresos para sostener a la familia... ...¿y cuánto dura? Bueno, la verdad es que está pensado para junio, julio, agosto... Eh, ...septiembre, prorrogable según las condiciones económicas... ...y sanitarias del país. Eh, a ver, eh, el tema de los 229 mil pesos... ¿No es cierto? ¿Esto va bajando a medida que son más más gente en la casa? Eh, hay un cuadrito, eh, yo te lo podría mandar para que tú lo puedas visualizar eh, ahí en el, en el teléfono, pero eh, te lo voy a mandar de inmediato. Eso es la ayuda de la tecnología, ¿ves? ¿eh? Claro, porque, eh, porque, porque claro, porque mucha gente la, se fue preguntando, o sea, si somos cinco en la casa, un millón y tanto... Ahí está, Julio. Un, un millón ciento y tanto, eh, va bajando, una persona dos veintinueve, dos personas tanto Ahí y tanto, te lo no sé si tanto, lo tanto. aquí lo estoy, lo estoy viendo, ¿no? Aquí está diez o más personas, diez o más personas, gracias. Ahí está. Ahí está, mira, en, esa, en ese cuadrito está el número de integrantes por hogar, el número de hogares que tienen una persona, ¿ya? En Chile hay dos millones y medio, un poquito más de hogares con una sola persona, y se... Eh, Establecen la propuesta nuestra una renta básica universal de emergencia de 229 mil pesos per cápita. Este es un ¿Sí? gran dato, ¿ah? ¿eh? Sí. Y la, la cantidad de hogares con una persona: sí. 2.585.000 sí. sí. personas que están en el registro del hogares solamente, una cantidad sí. grandota, ¿ah? ¿eh? Ya después, eh, número de hogares con una persona son esos Después, número de hogares con dos personas, 1.839.366. ¿Cuál es la propuesta? Que la renta básica universal para esos hogares sea de 372.111 pesos, vale es decir, 186.000 por persona. Ahí bajamos un poquitito porque ahí, claro, como son dos personas, sube, eh, tú divides los gastos. Eh, después, en el caso de tres eh, integrantes, hay 1.200.000 eh, hogares la propuesta son 494 mil pesos y el registro, digamos, la renta básica son 164 mil pesos. Va bajando un poquitito. Eh, ¿Cuál es la lógica? Que tú cuando tienes una casa, tienes el pago de la luz. Primero el pago del arriendo o del dividendo. Tienes el pago de la luz, el pago del agua. Entonces vas prorrateando ciertos gastos. Pero hay otros que son fijos, sí o sí. Hay a una o dos personas del mismo gasto. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Estoy aquí viendo la, la tabla. Está... Claro, va, va creciendo tiene a medida que la, va bajando el per cámita, a medida que va eh, la familia teniendo más aumentando. integrantes, claro que sí. Eh, que tiene cierta lógica, ¿no? Lógico, y, y esta la tenía, me, me, me habían mandado en la mañana y es la misma, Jimena, entonces esta es, este es ya la tabla conciliada. Sí. Eh, claro, mira, los per cámitas van de 229.061 con una... Persona. Persona, después baja 186, 164, esa familia típica de 4, 151, por lo tanto, recibiría 604.495 pesos, uh -huh. eh, que hace mucho sentido porque son 683.000 hogares, si uno los multiplica por 4, vienen a, a pegarle más o menos a al misma a la misma cifra de esos 2 millones y medio que viven solos. Uh -huh. má, má, más o menos ahí se van se van conciliando la, y, y uno entendiendo que mientras más la familia hace la fuerza, ¿no? Se, Obvio se, y se, además Se tiene más arriendo, dinero para... claro Exacto, y el arriendo es el mismo para todos, mientras Lógico. que cuando uno vive solo, no es lo mismo, tiene Lógico. que batirse la zona. Bueno, esa es la propuesta, Julio César, mira, hemos trabajado intensamente en la Comisión de Hacienda, ahí con los colegas Lagos Ver y, y Carlos Montes, hicimos de verdad un trabajo de equipo durante una semana y media, escuchamos a todo el mundo, tuvimos a nuestro equipo trabajando. Eh, fue un mira fue un bonito trabajo, eh, muy abierto a la ciudadanía, lo que se le agradece a la presidenta del Senado. Eh, y creo que si, si logramos que el gobierno nos responda, si logramos que además se entienda que esto es mientras dura la pandemia, eh, creo que podemos empezar a instalar un, una conversación distinta en nuestro país. Y además instalar que es necesario generar las condiciones para las pymes eh, que den cuenta de un esfuerzo eh, para salir adelante que es muy, muy importante. Eh, fíjese que acá me está escribiendo bastante gente eh, que no, no recibió bono o que, mire, aquí me escribe una persona que retiró lo que le quedaba de su AFP, pero que le sirvió para puro pagar las deudas porque tenía el hipotecario atrasado y tenía miedo de perder su departamento. Es. Dicen, no es un departamento muy grande, JC, pero es, es donde vivo, me dice aquí el, el, el señor, me dice, y imagínate si en este departamento sí que no nos alcanzaría para nada. Así es que toda la, la plata de la FP la puse en pagar los dividendos atrasados porque ya no está corriendo esto de que te aguanten el hipotecario. Por lo tanto, a mí me vendía muy bien que esto tuviera una rápida solución, que llegara este dinero acá en la casa somos tres, dice... Eh, aquí me está escribiendo un, un, uno de los dirigentes de los taxistas y transportistas que está escuchándote a ti bueno, y a mí y, y da las gracias por el esfuerzo que se hace y por el esfuerzo comunicacional tuyo eh, Julio César bueno ahí estamos tratando de informar a la gente entonces él dice que esto ojalá fuera rápido eh, porque porque su 10% que le llegó rápidamente también dice le llegó de los primeros pero al tiro fue al banco a pagar el hipotecario tenía mucho miedo porque ya lo estaban lo estaban acobotando un poco. Entonces... Mira, uno de los datos del, del Banco Central, eh, lo decía eh, Mario Marcel, el presidente del Banco Central, en la, en la eh, audiencia que tuvimos de, de información que nos tiene que rendir a la Comisión de Hacienda. Eh, que más se destacó es que eh, con el retiro del 10% las personas pagaron deuda. Y por primera vez en muchos años el registro de morosos bajó en nuestro país de manera considerable. Yo creo que esas son cosas que que es importante que se conozcan, porque se hace mucha mofa eh, y, y se ocupa mucho, como ejemplo, que eh, los retiros fueron para comprar eh, pantallas, ¿no es cierto?, eh, de televisión, eh, plasma, eh, y la verdad es que un número importante de personas no solo pagó deudas se realizaron operaciones, eh, se arreglaron sus dientes, eh, hay gente aquí en Linares, eh, tenemos varios ejemplos de que pavimentaron sus veredas, que estaban en mal estado y que ocasionaron problema para ellos y su familia y los vecinos entonces creo que tenemos que dar la vuelta al país que queremos construir y tener un país más colaborativo hacer más confianza en la ciudadanía y entender que eh, este modelo de desarrollo requiere eh, una revisión y tenemos que hacer un nuevo trato entre todos y entre todas Bueno, y, y este nuevo trato eh, en pandemia parte por ojalá generar ayudas directas a las personas sin tanto trámite eh, eh, como como esta, esta renta, digamos, y, y en ese contexto la gente mucha pregunta, se repite la pregunta, como en la auditoría anterior: ¿para cuándo usted cree que saldría? ¿Si hay acuerdo no hay acuerdo? Ah, si es bueno, un tema esa... de monto, porque porque se filtró mucho que era un tema de nombre, ¿cómo se le ponía? Yo creo que, que el nombre eh, es lo de menos, ¿no? Si se le pone o no se le pone renta básica universal de emergencia, eh, o si se le pone subsidio no me acuerdo cómo lo dijo el otro día el, el senador Navarro decía SOS, subsidio eh, no me acuerdo pero eh, lo import, solidario algo no me acuerdo qué era la O pero era subsidio solidario y algo era la O y lo importante acá es que esto lo recoja el ejecutivo que ojalá pueda dar una respuesta positiva eh, porque hay muchas y muchos eh, en nuestro país que de verdad necesitan esto pero además eh, Julio César que empecemos a ver cómo ayudamos a eh, las las pymes, la, mi pymes, eh, para que puedan eh, ponerse de pie y, y también eso signifique un avance importante porque yo creo que muchas, muchas personas lo que están buscando un espacio de respaldo para volver eh, a ponerse de pie, a trabajar eh, estamos ayudando a los músicos en una campaña preciosa que están haciendo de ayuda solidaria hay músicos que no tienen que comer hoy día y, y creo que entre todas y entre todos podemos sacar adelante al país pero, pero se necesita que quien gobierna hoy día, que eh, le quedan 10 meses, 9 meses y medio, lo haga entendiendo que aquí hay un sentido de urgencia y de oportunidad. ¿Usted cree que el sistema de AFP va a durar? ¿Usted sí. siente o que usted cree que, que es tiempo yo creo que no, de yo repensarlo? Creo que, yo creo que es tiempo de repensarlo. Eh, y creo que todas las voces hay, hay, apuntan hacia allá. Eh, y... Por eso me pareció interesante ir a la reunión con la presidenta de la asociación el día lunes. Eh, Patricio Vaso ha estado ya en una de las reuniones. quedó medio frustrado, Patricio. Sería bueno que lo invitaras, Julio César. Yo sé que ha estado conversando contigo. Sí, sí, sí, Va a haber una segunda reunión y ojalá entiendan que tal como se hace, eh, no da. Y que, y que los recursos que ahorran los trabajadores son para los trabajadores, no para el mercado de capitales. ¿Y en qué pique usted? ¿Qué queda la presidenta de la GP con, con estas declaraciones ante la comunidad? Yo creo que mal. Eh, cuando uno mira las redes, cuando uno mira lo que sale, en la opinión de la ciudadanía eh, de nuestro país, eh, yo creo que no hay una buena recepción y es difícil que la haya, ¿no? Cuando ella dice lo que dice. Eh, hay algunos que dicen que la sacaron de contexto, que no lo quiso decir, que estaba tratando de ejemplificar, pero bueno. Eh, yo creo que cuando uno tiene que empezar a explicarse es que se equivocó. A mí me ha pasado muchas veces que yo no logro decir eh, bien lo que traté de decir y después tengo que entrar a explicar, y eso es el peor de los mundos. Entonces quizás sería bueno que ella salga rápidamente a aclarar lo que ha pasado con sus palabras, porque tal como salieron, no ayudan eh, a avanzar. Gracias, senadora, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Julio César. Y un llamado a todas y a todos aquel el sábado y domingo vayan a votar. Gracias, que le vaya bien. Gracias.